lo que vamos a necesitar para lograr tomar las fotos así para clonar a la persona que salga en la foto va a ser un tripié aunque también lo podemos poner sobre un, una superficie plana que nos ayude a, y que podamos fácilmente enfocar el, el área donde va a estar la persona también el shooter pero si la cámara tiene modo ráfaga también lo podemos lograr siempre y cuando se pueda en modo manual ¿no? porque si no saldrían diferentes las fotos también pueden, en el caso de los que, de los que tienen cámara Canon, pueden poner, el, o si tienen el Magic Lantern, pueden poner el modo, pues tiene un modo rafa o modo disparo donde puedes pasar la mano sin tocar la cámara y ya puedes ir tomando foto por foto sin sin mover la cámara. Algo que es necesario, estrictamente necesario, es que esté en modo manual. Así podemos ajustar los valores y podemos estar seguros de que cada foto va a salir con la, la misma tonalidad y la misma cantidad de luz entonces para ajustarlo yo creo que ahí por ejemplo ahí está bien no necesita hacer muy rápido la foto, no se necesita disparar rápido porque es una foto fija e incluso la persona se puede, no se puede quedar fija durante un tiempo yo lo estoy tomando en RAW pero también se puede en JPG, no necesariamente es RAW pero yo sí prefiero el ISO no necesita ser muy alto porque por la misma razón de que no hay imagen en movimiento entonces, lo que hago, pues, no importa si el enfoque es, en, es automático. Pero nada más tenemos que, bueno, enfocamos y luego pues ya lo voy a quitar el, el automático. Bueno. Vamos a hacer una foto, tomar una foto de prueba. Verificamos que tenga los colores que, que queremos que salga la foto. Aquí soy un se ve medio oscuro se ve un poco oscuro pero yo sí lo veo bien entonces ya podemos considerar que podemos tomar la foto y, y vamos a tomar las dos fotos primero pues la, la primera que va a ser sentada ahí y luego se va a mover al sillón para tomar la otra foto si sí, mueve la cámara porque se mueve poquito ya ya no sería tan sencillo hacer la, el merge o juntar las imágenes. Y ahí está. Si, nos, si vemos las dos imágenes nos vamos a dar cuenta que, que todo, todo en el fondo es igual. Excepto ella. Entonces esto nos va a facilitar al momento de que vayamos a editarlo. Una vez que tenemos ya las imágenes en nuestra computadora, primero vamos a abrir una y después vamos a a poner la otra sobre esta, sobre la que ya tenemos, y nos debemos de asegurar, asegurar que esto esté exactamente, que abarque exactamente lo mismo ¿no? que está en las orillas. De esta manera eh, cuando ya estén exactamente cuadradas las dos imágenes, si nos fijamos en la parte de capas, nos vamos a dar cuenta que la que bueno la de arriba, suponiendo que ya tiene el canal alfa, vamos a agarrar un borrador y le vamos a borrar. vamos a borrar la parte donde la, en la otra imagen está la otra, el otro clon así con un simple borrador logramos ese efecto porque nada más estamos borrando la otra parte de la imagen para que se vea a través de y hay que tomar en cuenta que para que quede bien o sea un poquito más real es que las sombras alrededor también estén incluidas para darle más realismo y con esto ya se logra el efecto de los clones si se fijan como el fondo es es casi lo mismo entonces no se no se nota la diferencia y Así es, así funciona.